hola chicos nuevamente luis de PRIXLINE en el consejo del día a ver en máximo en un minuto ¿Qué os quería explicar hoy pues muy sencillo cuando tenemos que hacer algo de esto que es largo que nos da pereza y es muy largo un proyecto estudiar un examen complejo cuál es el mejor sistema Divídelo en trocitos el gran proyecto, el gran examen, divídelo en partes, agenda cada parte y ves haciéndolo. ¿Cómo te comerías un elefante? Por poner un ejemplo, dividiéndolo en trocitos, poquito a poco. Pues ese es el sistema. Bueno, os dejo ya máximo un minuto. Hasta el próximo consejo del día. Un abrazote amigos. Adiós.